Hoy estamos acá para presentar eh, una serie de proyectos que a nosotros nos parecen muy importantes eh, sobre, que, atacan, que tratan de, de atender una problemática muy acuciante en la Argentina actual y en la Ciudad de Buenos Aires en particular, o en la región metropolitana en particular, que es el acceso a la vivienda. En este caso ponemos el acento en el acceso a la vivienda de los sectores medios y jóvenes, eh, que muchas veces quizá pasan más desapercibidos eh, en las políticas públicas de las que se suele hablar cuando se habla de vivienda. Eh, entonces nos pareció que había que prestar una atención particular. Acá eh, Jimena Navata y Hernán Petrelli, que son parte del de equipo... Eh, que ha ido trabajando en estos meses y discutiendo eh, arduamente y comparando con otras legislaciones, eh, y bueno, y llegando a las conclusiones que se expresan en el documento, sobre todo con temas que resultaban bastante delicados, como es el de la vivienda ociosa, el de la protección de la vivienda única, eh, que generaron varios debates, bastante debate interno, bueno, que se reflejan en, este, en los proyectos. Así que, Jimena... Bueno, eh, bueno, yo quería hacer primero una introducción antes de empezar a explicar uno de los proyectos que tiene que ver un poco con una explicación de, de cómo nosotros vemos o analizamos que el gobierno de la ciudad está planificando la ciudad, eh, leyendo el modelo territorial de la ciudad que planifica la ciudad eh, del 2010 al 2060, o sea, a 50 años, eh, uno de los puntos que, que el gobierno de la ciudad plantea como prioritarios es eh, que haya una mayor construcción de viviendas. Ellos en, en uno de los párrafos plantean que ya la ciudad cuenta con 200 millones de metros cuadrados construidos y según la normativa vigente hay capacidad para construir unos 300 millones más. Eh, haciendo un análisis de este, de este documento, de este modelo territorial, en ningún momento se dice a quiénes van dirigidas estas viviendas y eso la verdad que es un punto clave porque si uno analiza los datos del censo, una comparación del 2001 al 2010 que es el último censo realizado, se, se distingue que en realidad ha aumentado la construcción de viviendas pero la población de la ciudad de Buenos Aires se ha mantenido estable, o sea no hay un crecimiento en la población que vive en la ciudad y sí se han deteriorado la capacidad de acceso a la vivienda lo que tiene que ver con el hacinamiento, con eh, la tenencia de la vivienda, que ha aumentado la cantidad de inquilinos por sobre los propietarios, y también con el tema de eh, la precariedad en cuanto a la infraestructura, o sea, ha aumentado en relación del censo 2001 al 2010 en un 6% la población que está viviendo en villas y asentamientos. Eh, bueno, otro punto que, que también nos parece que es interesante y que en este concepto de modelo territorial del gobierno de la ciudad no se plantea, es la participación, la participación de la población en cómo se planifica la ciudad. También nos parece importante que se debería tener una o, o tender a una democratización de la planificación urbana. Y eso tampoco es un tema eh, que nos resulte menor, en el caso, por ejemplo, hay un proyecto que se presentó el año pasado del Ejecutivo, que ordena lo que es la Comuna 8, ahí veo que hay justamente una, una comunera que está presente, eh, en ningún momento se, se abrió la participación de los vecinos que viven en esa comuna para planificar cómo quieren que sea su comuna, sino que es una bajada directa del Ejecutivo para que luego se tratado en la legislatura. Y, bueno, entrando específicamente en el, en el proyecto que voy a explicar yo, que nosotros denominamos eh, proyecto de ley de solidaridad urbana, eh, lo que planteamos es que se cree un sistema de compensaciones que genera recursos físicos y recursos económicos para el gobierno de la ciudad. Nosotros planteamos que eh, todos los conjuntos de viviendas que sean de propiedad, o sea, de privados, que emprendimientos privados, que se encuadren dentro de dos categorías que la tomamos de la ley de tarifaria, la 4470 del 2013 que es la primera y la segunda categoría, estas categorías lo que determinan es la calidad de la vivienda, los materiales con los que son realizados, construidos, y los metros cuadrados que tienen estas viviendas, eh, se tenga que compensar al gobierno de la ciudad con el 2,5%, ya sea en metros cuadrados construidos del proyecto original, o ya sea en metros cuadrados construidos del proyecto original en tierras. Nosotros lo que tomamos en mayor consideración es que se incremente la tierra y la vivienda en el Banco de Inmuebles del IBC y que no, la compensación no sea solamente económica, como hay otras propuestas en, en otras ciudades, porque nos parece fundamental que el gobierno de la ciudad cuente con tierra y vivienda de dominio propio de alguna manera para poder intervenir luego en el mercado del suelo y que no quede solamente liberado al mercado inmobiliario privado. Eh, solo cuando sea inviable en estas dos opciones, eh, sí está la, la posibilidad de que se compense el equivalente en efectivo y que eso vaya directamente a la partida de presupuesto del IBC y no a rentas generales, porque el objetivo es siempre que se financie con esto la política de, pública de vivienda. Bueno, básicamente este es el proyecto de ley de solidaridad urbana. Si después hay alguna consulta en particular, lo vamos respondiendo. Le paso la palabra a Hernán. Buenas noches. Bueno, eh, esto que voy a presentar ahora es un proyecto de ley de ley de, promo, de promoción local de alquileres residenciales. Es una ley de promoción por local, es una ley de política pública local para promover alquileres en condiciones más sustentables económicamente que lo que pueda brindar el mercado. En octubre del año pasado hicimos una presentación desde el Laboratorio de Políticas Públicas donde la gran pregunta era si es posible desde la legislatura abordar temas de alquileres. ¿Por qué si es posible? Porque la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 12, dice que el Código Civil es función del Congreso Nacional y ahí adentro está el contrato de alquileres. Entonces, ese era el primer escollo que teníamos que superar para poder ver si esta casa puede hacer algo en materia de legislatura, en materia de alquileres. En consecuencia, todo lo que sea, la relación contractual, el contrato está vedado, está vedado el contrato, el contrato no nos podemos meter directamente sobre el contrato. Si ¿Sí? hiciéramos una ley incluso diciendo que es complementaria al Código Civil, tampoco zafaríamos del Congreso Nacional. Entonces, este, entonces hay que buscar otra forma y la forma que nosotros si bien hay respetuoso que haya otras ideas, la que encontramos nosotros es, por otro lado, es armando una política pública local en materia de alquileres, en la cual no nos metemos directamente en el contrato, sino que nos metemos a dar incentivos, beneficios y contraprestaciones. Para eso sí tenemos claro que la materia federal es restrictiva, o sea, lo que el Código Civil llega hasta donde llega el Código Civil, y sus leyes complementarias, entre ellas la 23091 de alquileres. Pero esa misma ley de alquileres tenía dos, dos partes. Una primera que habla del contrato y genera los beneficios a los inquilinos y una segunda que da muchos beneficios de promoción de locaciones y sobre la cual pedía la adhesión de las provincias para poder funcionar. Pedía la adhesión, o sea, admitía que la política pública era local, que hay una posibilidad de política pública local en materia de alquileres. Bueno, o sea esto es algo que existe, si uno mira la ley 13.581, la, la clásica de congelamiento de alquileres, con, congeló los contratos de alquileres, ¿se acuerdan la ley de Perón? Congeló los contratos, pero después también tenía otra parte en que las excepciones y las reglamentaciones salían por la Cámara de Alquileres y la Cámara era un organismo local, era provincial la Cámara. Entonces si vos tenías que pedir el desalojo, eras propietario, tenías que pedir el desalojo porque un hijo quería habitar, tenías que tramitarlo en la Cámara de Alquileres, tenías que tramitarlo localmente. Hay un pedazo local que se perdió en la historia, parece ser, a partir de la dictadura que arrasó con toda la regulación de alquileres. Y esto no voy a defender eh, el congelamiento de alquileres o no, lo que digo es... Hay un efecto más perverso que generó la, el, eh, la dictadura al borrar la política pública local de alquileres y dejar esta concepción que solo el Congreso puede meterse en este tema. Sí, en el contrato directo sí, pero en la política pública había para hacer. Bueno, las causas Alimena y La Valenciana lo que están diciendo es que todo lo que el Estado Federal no va resignando de su vieja potestad de actuar en materias de políticas locales, eh, lo que mantenía de antes de la reforma constitucional de 94, cuando ejercía la jurisdicción local de la ciudad, todo lo que la ciudad va readmitiendo va siendo materia de legislación de la ciudad. Por eso esta ley tiene un diseño que es regular la política pública local de la promoción de alquileres. Va a crear una autoridad de aplicación en el Ministerio de Desarrollo Económico que le llamamos nosotros Oficina Pública de Alquileres. Bueno, después decimos las funciones de la autoridad de aplicación, ¿qué es eso? Un registro zonificado de inmuebles, es el registro de aspirantes, es actuar de intermediario entre inmuebles y locatarios, es también poner en alquiler inmuebles de la pro, del dominio privado del Estado, en la EXA 3 todavía hay toda una zona bastante poblada de inmuebles de este tipo, pero va a fijar condiciones. Va, primero va a haber un contrato tipificado, o sea, va a sacar las cláusulas leoninas. Eh, va a poner un plazo de tres años. Va a poner un límite al precio. Al que adhiera va a tener límite en el precio. La garantía garantía bancaria de Banco Ciudad. Esto va a ser otorgado por la oficina pública. Ahora, esta garantía bancaria va a tener que subsistir, no hasta la finalización del contrato, sino hasta la devolución del inmueble. El depósito, bueno, en un mes de alquiler, hoy la ley nacional admite hasta dos, eh, la posibilidad de que los que, que quienes vivan, ante la muerte del inquilino, los quienes vivan puedan dar la, en el mismo inmueble puedan dar la continuidad de la locación, los pagos se hacen a través de cuentas bancarias de Banco Ciudad, o sea, una constatación fehaciente de, de cada pago. Y a cambio de eso, ¿qué se le va a dar al propietario? Beneficios tributarios. La exhibición de la BLE. Este es el primer beneficio. Sobre los expedientes de los casos de modificación de obras y obras nuevas. Si a los seis meses de adherirse, o sea, si yo tengo el alta fiscal, me aprueban los planos, pasa rentas, y rentas me eh, revalúa re el inmueble. Cada vez que hago una modificación o cuando hago un inmueble nuevo, cuando me revalúa re me da la alta fiscal. Si a los seis meses que me dio la alta fiscal ingreso a este sistema promocional, voy a tener el reintegro de varios impuestos, el de, de alineación y construcción y si compré el de sellos, me van a reintegrar sellos, que sellos es pesadito. Otra posibilidad es eh, para los edificios que tienen inmuebles catalogados cautelarmente en apHs, no se aplica la ley Jarret, que aparte tenemos la promotora por acá, no se aplica la ley Jarret, o sea la, la ley Jarrier es una exhibición para pautas de código de edificación y código de planeamiento, excepto en los casos de accesibilidad y luz y aire y luz. Bueno, pero acá para las cautelares en APH lo aplicaríamos. O sea, si el propietario adhiere al sistema y tiene un cautelar en una PH, va a obtener como beneficio los reintegros de tributos. Se faculta al Poder Ejecutivo a dar subsidios únicos para rehabilitaciones y refacciones y subsidios para depósito y mudanza. Otra forma de empujar para que entren y adhieran a este sistema es utilizar el gravamen a la vivienda ociosa. Bueno, la vivienda ociosa se opone a la función social de la propiedad, esto me parece que no, no hay que insistir mucho. La categorización de ociosidad va a estar dada por una reglamentación de la autoridad de aplicación que tiene que tener en cuenta los consumos de electricidad, de gas y los promedios de consumo en la zona. Según el uso del inmueble, se puede estipular ciertos niveles de consumo. Entonces, si ese consumo no, no se está dando, va a haber un punto donde se lo declara ocioso. Declararlo ocioso va a ser un acto administrativo que se le notifica al propietario o a quien esté registrado el propietario y que una vez notificado, si no se presenta y no reactiva el inmueble, comienza a aplicársele una alícuota del, con un coeficiente, no porcentual, sino de coeficiente del 1.25 del valor inmobiliario de referencia. O sea, es como decir el 20% del valor de mercado, cada año el 20% del valor de mercado. Eso se hace una deuda fiscal. Una vez hecha la deuda fiscal, si se inicia el juicio de cobro, la deuda fiscal se sigue sumando año a año y no hay prescriptibilidad de la deuda tributaria. O sea, eso va a ir sumando hasta... Tener un valor equiparable al valor del inmueble. Bueno, eh, hay un punto que el pago de impuestos, tasas y contribuciones no constituye razón suficiente para no ser tipificado como vivienda ociosa. Esto está tomado de la ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires y todo ese dinero que se va generando es para un fondo de afectación específica. Bueno, hasta acá todo es un sistema voluntario de adhesión en el cual el propietario adhiere y si tiene un inmueble ocioso lo le damos cierta compulsividad a la adhesión. Pero qué pasa en algunas zonas en las cuales hay mucho inmueble ocioso, en las cuales hay mucha cantidad de eh, alquileres, de alquileres informales, que hay un trabajo de Natalia Kosakov, que los tenemos colgados en la página del Laboratorio de Políticas Públicas, que va determinando por zonas cuáles son las comunas en las cuales el proceso de inquilinización, en el cual crecen la cantidad de inquilinos en, y no crecen la cantidad de propietarios, eh, está más acentuado. Y está más acentuado en la comuna 1, la 3, la 4, la 7 y la 8. Esas son las comunas más acentuadas en los procesos de inquilinización. Entonces, sobre esas comunas, estamos proponiendo declarar una emergencia pública de alquileres. O sea que el Estado tome la política pública de emergencia. La política pública de emergencia en el Estado es la capacidad máxima de actuación del Estado en el corrimiento de los derechos, incluso constitucionales, pero de modo limitado en el tiempo, ilimitado en cuanto a que tiene que tener pautas de qué va a hacer. ¿Qué me parecen estos proyectos? Primer lado Por un lado... Habría que decir algo sobre los proyectos, que lo dejo para un segundo momento y planteo una cuestión más general. Digamos. Creo que es muy importante que están planteando una discusión eh, sobre la ciudad y el suelo de las ciudades ¿no? y sobre el derecho de propiedad ¿cierto? que eh, falta en la sociedad argentina. ¿no? Eh, digamos, hay un campo ¿cierto? que tiene que ver con la política urbana, con la construcción de las ciudades y tiene que ver con... Digamos, lo otro que se está manejando, que es el derecho a la ciudad. ¿verdad? O sea, la contracara no es cierto del derecho a la ciudad decía, son las obligaciones de la propiedad. ¿verdad? Y hablar de función social de la propiedad es hablar de la propiedad con obligaciones, ¿verdad? o sea, no solo derechos. ¿no? Entonces, y me parece que estos dos eh, proyectos apuntan en ese sentido, digamos, ¿no? en cosas diferentes. Por lo tanto, a mí me parece digamos, un, un asunto importante ¿no? que, que tenemos que comenzar a manejar. El, el problema no es la vivienda, no es el lote, es la ciudad. ¿no? Y de lo que se trata no es de vivir en una vivienda o asentarnos en un lote, sino vivir en la ciudad. Es decir, si lo pensamos un poco es obvio, ¿no? Y cómo hemos podido no pensarlo antes. Eh, y entonces creo que, eh, digamos, eh, estos dos proyectos nos obligan a una discusión en donde hay que meter estos términos, digamos, ¿no? Entonces, función social de la propiedad, ¿verdad? cosa obvia, digamos que, este, es decir, diríamos que hacer una legislación en ese sentido es eh, adecuarnos a la civilización actual, ¿no es cierto? Una cosa así, ¿verdad? Y restricciones muchísimo mayores a las que se proponen aquí existen en casi todos los países del mundo, digamos, ¿no? es decir, bueno, Eso por un lado. Por otro lado... Digamos, en términos en relación a los proyectos el, bueno, el tema de alquileres es un tema complicado históricamente digamos además es decir eh, el, la historia ha mostrado que las hipótesis de operación sobre el mercado de alquileres eh, digamos pueden resultar otra cosa digamos no es cierto en ese sentido me parece que es interesante operar con incentivos positivos y negativos digamos, ¿no? O sea eh, la zanahoria no es cierto o, de los incentivos positivos o ventajas económicas si usted entra, y también el golpe, ¿verdad? Si usted no usa su... De todas maneras puede ser que pff, tenemos la casa vacía y vamos todas las semanas, prendemos la luz, ponemos la calefacción. <risa> eh, ¿A dónde todo esto? Porque creo que plantear estas cosas en este nivel es como un poco ridículo que estemos hablando de esto, ¿no? Es decir, es decir de que haya que justificar, es decir, eh, atacar a la, propiedad, a la vivienda ociosa ¿cómo es posible que haya que justificar eso? ¿no? es decir, entonces ¿qué noción de ciudad hay? Verdad? o sea, porque si, digamos, lo que le podemos decir bueno, si usted no quiere abrirla, llévesela a otro lado ¿verdad? en nuestra ciudad es así, es decir, creo que eso pone en claro que lo que estamos trabajando no es la ciudad, no, no es la vivienda no es el lote, sino la ciudad ¿verdad? si no le gusta, llévesela a otro lado ¿verdad? hay ciudades que no lo cobran debe ser la propiedad para allá ¿no es cierto? Entonces, bueno, por eso me parece que en ese sentido ¿no? estos proyectos meten un, un tema muy importante que creo que cada vez lo va a ser más eh, la norma sobre solidaridad urbana creo que muy claramente es eso ¿no es, cierto? es más, porque podríamos decir bueno, ¿qué, ¿cuánto vamos a sacar? De, seguramente va a ser este argumento ¿vale la pena hacer esto para sacar tan poco? ¿verdad? es decir y el tema es otro, ¿cierto? Es decir, el tema es que, <coughs> o sea, cómo tenemos que pensar a las propiedades, ¿no? O sea, es propietario de un pedazo de ciudad y tiene sentido y funciona y la puede alquilar, ¿verdad? Porque está dentro de la ciudad. Y todos gastamos e invertimos para que usted pueda tener ese lote. Por lo tanto, digamos, lo mismo, bueno, si no le gusta, llévese de su lote a otra ciudad. Y me parece que lo importante de estos proyectos, o sea, no solo que ojalá salieran, ¿no es cierto?, y que comenzáramos a modificar las relaciones, digamos, entre la propiedad individual, la ciudad, apuntar a una función social de la propiedad y transformar las relaciones de, de redistribución de la ciudad, que es el otro punto, ¿no es cierto?, sino que, bueno, ponen una cuestión importante. Y el otro punto, digo, es eso, es decir, estas políticas, digamos, tienen un papel redistribuidor importante, y no solo el de la solidaridad, ¿no es cierto?, es decir, ¿por qué redistribuidor? porque qué? Sobre la base del de aprovechamiento privado de, de bienes públicos, como es la ciudad, no es cierto bueno, eso se redistribuiría de nuevo. Etcétera, ¿cierto? Entonces, me parece que esas dos cosas son, son muy importantes. Entonces serían dos cosas, me parece. Uno, eh, la ciudad. cierto Usted vive en la ciudad, es decir, para que ese terreno valga algo es porque está en esta ciudad. Si lo sacamos de acá, no vale nada. ¿cierto? Y, y lo otro, la redistribución. Es decir... Todos contribuimos, entre otras cosas, a su lote, a valorizar su lote, ¿verdad? Todos contribuimos, por tanto, eso tiene que, de alguna manera, redistribuirse. Y como papel del Estado, me parece claro, ¿no es ¿cierto? O sea, eh, es decir eso de valorizar la ciudad como un conjunto, digamos, un conjunto complejo de un bien público, de alguna manera, ¿no es cierto? Y el lugar que los bienes particulares tienen ahí, y particularmente en términos económicos. Entonces, sé, esas son un poco las cosas que a mí se me ocurren, eh, digamos, viendo desde mi mirada este tipo de proyectos. Nosotros tenemos como eje de trabajos básicamente cuatro. Uno tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la democracia, la institucionalidad, avanzar en procesos participativos. De, de construcción de ciudadanía, de construcción del derecho a la ciudad, nos parece central, no hay derecho a la ciudad realizable sin la participación de, la, de, los, de los que vivimos en esa ciudad. Eh, los temas de vivienda, y acá tenemos el, el desafío de, de no guetizar la discusión de vivienda como una discusión exclusivamente de los pobres, sino como una discusión que atraviesa a toda, la, a toda la sociedad, hoy el problema de acceso a la vivienda eh, en el trabajo de Natalia Kosakov que un poco sirve de base para, para, este, para estos proyectos de ley, eh, surge muy claramente las dificultades que hay para acceder a la vivienda propia de los sectores medios, los sectores jóvenes. Eh, entonces con estos proyectos lo que estamos dando además de todo nuestro trabajo que en la legislatura además es muy frondoso y en la Ciudad de Buenos Aires hay mucha legislación eh, muy interesante, desde la mejor época de la legislatura, si se quiere, eh, tendientes a garantizar la vivienda social, a dar respuestas a las grandes demandas de autoconstrucción de vivienda, proyecto de urbanización. Nos parece que eh, cuando se habla, se sale de ahí, hay, hay muchas lagunas, hay mucha. para hablar de la función social social, de la propiedad extendida a toda la sociedad, nos parece que faltan eh, muchos eh, discutir más. No, eh, no, no existe, como, como también lo vemos como un problema, no existe el sujeto social que hoy se movilice en los sectores medios por el acceso a la vivienda o por, por, por o el viejo, ¿no? la vieja revolución de inquilinos, la historia de revoluciones de inquilinos que hubo en la ciudad, o hay algunas organizaciones sí que, que mantienen activo el tema de inquilinos eh, en, en la ciudad, pero que se han ido a lo largo del tiempo reconvertido quizá en, otros, en otras cosas. Entonces nosotros apostamos a, a, a tratar de sumar esfuerzos para poner eso en primer plano de la discusión, porque claramente es uno de los problemas cotidianos que todos los que vimos en una... En, en las regiones metropolitanas, y el 80% de la población en la Argentina vive en regiones metropolitanas, en ciudades, es el problema que tiene. El otro, el otro eje de preocupación es, son estos proyectos eh, de, de, de polos ¿no? o de distritos que, que saca el gobierno, que no empezó el gobierno de Mauricio Macri a hacerlos, que claramente tienen. Eh, efectos por lo menos a primera vista a un primer pantallazo favorables para los barrios y con buena respuesta por parte de los vecinos. Uno lo puede ver hablando con eh, vecinos de, de, de Parque Patricios, todo lo que se desarrolla el polo tecnológico y los efectos que tienen para ellos en la mejora de iluminación, seguridad... Eh, mayor, población, mayor gente que circula diariamente, reactivación del de, eh, comercio y cómo eso a la vez tiene impacto en un mediano plazo, en los procesos que muy bien ha estudiado Pedro de la gentrificación y la expulsión de población, que era lo que decía eh, Jimena. Cómo se equilibra también sabiendo que es el Estado el que revaloriza cualquier zona, cómo uno pone recursos públicos revalorizando zonas que están degradadas y a la vez el mercado no opera después apalancándose en esa recuperación que hizo el Estado para terminar generando el mismo proceso de expulsión de, de la población. Y siempre nuestra preocupación, que es una preocupación que sí tenemos desde los cuatro años que llevamos eh, acá como legisladores, que es ahondar en una propuesta política eh, progresista, de izquierda, para gobernar siempre pensándonos gobernando la ciudad y no solamente, eh, cosa que también hacemos, controlando a quien la gobierna. ¿no? En eso a veces nos ayuda mucho la realidad política y los procesos políticos en los cuales estamos inmersos, pero nosotros apostamos y seguimos apostando y seguiremos apostando por esa opción porque creemos que nuestra mejor contribución a mejorar eh, la Argentina en general es cambiar el signo de gobierno en la ciudad y poner un gobierno popular y progresista gobernando la ciudad que aspire a, a y su principal preocupación sea las personas, sean los ciudadanos y no los negocios, ¿no?